recordar, siendo el pensamiento una cosa volátil Yo no sé por qué no te puedo olvidar, olvidar, para qué olvidar, para qué olvidar esos momentos lindos. Olvidar, para qué olvidar, para qué olvidar esa felicidad. De aquí yo me perdí, me perdí, me perdí, me perdí, me perdí, pero yo aprendí, aprendí que para hallar la luz hay que pasar por la oscuridad. Aprendí que para uno encontrarse tiene que buscar en la raíz, en la familia, en el pueblo, en la tierra, allí donde un día tú fuiste feliz. Entender y perdonar son dos remasos que le dan a uno tranquilidad. Aprendí que no soy solo yo y que somos muchos más, muchos más. Soñando, sintiendo, viviendo, buscando la felicidad. Aprendí que el camino es largo, que el camino es duro, pero se puede llegar. Aprendí que el camino es largo, que el camino es duro, pero se puede llegar. Dara, dara, dara, dara, dara, dara, dara, dara, Recordar, siento tú la mujer más divina, fantasía que Dios un día hizo realidad, realidad para deleitarme, para navegar en tus encantos de mujer. Realidad que fue mi verdad, pero un día te fuiste sin más nunca regresar. Con tanto sentimiento acumulado y con mi corazón aquí guardado, con tanto sentimiento acumulado. Yo te tuve que venir a cantar, me salgo de mi concha Y yo te vengo a cantar por la madrugada, por la mañanita yo te vengo a cantar, yo te vengo a cantar morena Yo te vengo a cantar y con mi guitarra debajo del palmar Yo te vengo a cantar Está buscando